Hola, ya estamos en vivo, hola a todos, vamos a esperar que se unan este, poco a poco una de las vistas por ahí, creo que espero no, tenía problemas ahí de, eh, me retrasaba un poquito la señal, pero ya que todos los en vivo son así. Estoy escuchando esta canción. No sé, me gusta como eh, el, la nostalgia, ¿no? Cuando ya vas a comenzar, terminar un año, comenzar otro. No sé, me gusta como esta parte, eh, esta música. Hay muchas cosas que dices, que el alquitrán, que las copas, bueno, eh, también fuman. Entonces, si me quedan, a no todos me van a quedar esta canción. Bueno, sin embargo, aquí estamos presentes, y qué gusto estar con ustedes. Eh, bueno, yo lo voy a apagar. Pónganlo y les va a tener bonitos recuerdos. Y también es como para bailar, me gusta como el ritmo. ¿Cómo están todos que aquí se va a unir? Regresamos a Geniales en una edición especial. Una edición especial porque terminamos la segunda temporada y pues hubo como una gran pausa en todo este tiempo por motivos de trabajo, por motivos de la vida. Y estamos otra vez con ustedes. Este, vamos a esperar ahorita que se unan más. Y aquí ya estamos listos. Porque, bueno, ustedes ya vieron ya la parte de publicidad, la promoción, la semana pasada, el día de hoy de nuestro invitado especial que vamos a tener hoy. Tengo muchas preguntas. Tengo un, eh, unos cuestionamientos generales. Sin embargo, las preguntas van a ir saliendo conforme a la conversación. Y me encantaría que ustedes estuvieran ahí, que preguntaran, que conociéramos una, una perspectiva que muchas veces dejamos de lado, sobre todo que vamos terminando año, vamos comenzando y donde en nuestra mente tiene una serie de ideas, de intenciones, llamadas comúnmente como todos decimos, propósitos, que vamos y tenemos pensado que el siguiente año lo vamos a lograr y los vamos a llevar a cabo. Pero les voy a decir algo, ¿eh? y esto es estadísticamente, los propósitos, hijo, la mayoría de los propósitos no se cumplen. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estará pasando en, en, en esta parte que no se cumple la mayoría de los propósitos? Y eh, sobre todo porque hay algo y una partecita antes de, de, de proponerse una idea, hay una partecita súper, súper importante que tenemos que tomar en cuenta. Pero bueno, ya no le doy más rollo. Estoy esperando aquí a que se unan más personas. Espero que no haya tanto delay en, en la transmisión, porque sí es de, de parte mía, lo estoy observando. Y, este, pues, adelante, vamos a, a comenzar. El, el tema de hoy, y yo lo, lo hablo que es un regalo para ustedes, es un regalo para mí. El tema de hoy se le denomina soltar para avanzar. O sea, ¿qué tenemos que pensar, qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué acciones eh, podríamos, a lo mejor, en una reflexión interior tomar en cuenta realmente hacerlo de nosotros, ser consciente y poder literal seguir avanzando, caminar, trotar y volar si queremos, ¿por qué no? Entonces tenemos un invitado hoy que creo eh, va a ser lo mejor y el, el mejor cierre de año que puedo tener compartiendo. Muchos ya lo conocen, este invitado se llama Jesús Fregoso, un gran amigo. Una persona que me ha enseñado, que las aseguro, voy a aplicar algo de lo que el día de hoy nos pueda compartir a través de su expertise, a través de su experiencia, a través de su corazón. El psicoterapeuta gestal humanista lleva ya más 15 años este, en esta disciplina trabajando eh, pues en este, en, en este ramo y no solo... Eh, me imagino que en la parte profesional de lo que él se dedica, sino también que yo digo que es, es, es un excelente speaker, muy a su estilo, a, a su forma es un excelente speaker. Eh, lo han entrevistado, a mí me, me, me lo contactó una gran amiga que se llama Emma Juan, que fue mi madrina de, de mi primer programa de Geniales, que le mando un saludo a ver si se une por aquí. Y pues estamos aquí, le doy la bienvenida a, a Jesús. Fregoso, déjenme poner aquí la camarita, de Jesús. ¡Eh, hey, Jerry! Que estés aquí. Qué gusto verte. Coincidir nuevamente ahora en este programa, en este último programa de temporada, qué honor. Muchas gracias. Edición especial, eh, no quiere decirle tanto como Navidad año nuevo porque después es un cliché, ¿no? Simplemente edición especial, ¿de qué? De lo que la gente quiera, pero es una edición especial. Y mira, la, mi madrina, Emma Cuan, nos está saludando. ¡Hola, Emma. Jesús, qué gusto escucharlos. Ella fue quien me contactó con Jesús. Hoy le escribí, le dije, ¿me hiciste un gran regalo? Que hoy voy a estar con ese regalo si me permites decir que es, pues, es el regalo claro claro que sí Jerry todo lo permito venga oye pues vamos a comenzar el tema espero que se unan muchos más en esta, en esta edición de geniales qué padre eh, no sé pues, si, quieres decir algo no pues que, que muy agradecido por este por esta invitación y mmm, finalmente tenemos un super tema soltar para avanzar que muchas veces pues nos mantiene anclados en situaciones de vida que no sabemos cómo manejar. Y el día de hoy, pues este espacio, este espacio es para ti, que nos estás viendo, que te estás conectando. Es para mí muy importante, para Gerardo también, dar este mensaje de vida, este mensaje de liberación interna. Y pues caray, en el momento en que digas, yo puesta. Pues ya a comenzar, aquí está José Luis, mi primo López Bravo, que es un gran escritor de, de Las Brujas y Luna Negra. Saludos, primo. Hola, José eh, Luis, bienvenido. Espero que lo, los escuchen a, a todos mis amigos que me han seguido de geniales. Tengo que aprovechar el comercial, Jesús. Claro. Geniales ha sido para mí genial en mi vida. En recuperación, sanación, en compartir, en poder crecer. Bueno, me han contactado aquí hasta... Moderé el debate. Uh -huh. <ríe> es wow. un, un debate que hubo del, del Instituto de Estado de Guanajuato. Y todo ha sido gracias también porque he estado aquí. Que al final, la, la intención con lo que lo hago es, es compartir. Y porque me gusta y porque disfruto este momento. Enrique, por estar aquí, está. Saludos, Enrique. Uh -huh. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues comenzamos, pues, Jesús. Muy bien, comenzamos, Jerry, con este super tema que es soltar para avanzar soltando lo que nos pesa, podemos volar más alto. Es así como los globos aerostáticos, ¿sí? Es decir, cuando necesitas tomar más altura, o le subes al gas, o, o antes se tiraban las cosas que eran pesadas dentro de la canasta. Aquí, eh, primero que nada, quiero agradecer a todos los que están conectados y el tema, eh, que, que el tema les parece interesante. El propósito de esta charla es tener una guía, una pequeña orientación para poder cerrar un ciclo, para caminar más ligeros en nuestra vida. Eh, pretendemos hacer de este programa un espacio seguro eh, para liberarnos de temas que puedan estar abiertos y que llevan mucho tiempo en nuestra vida en un foco rojo. Y que no hemos podido cerrar por alguna razón. ¿Cuál es esa, esa razón? El, el, propósito es descubrir un poco de ello el día de hoy. O como le, como dice el título del programa, poder liberar para volar. Sí. Existen ciclos como la ruptura amorosa, Jerry, como la pérdida de un trabajo o la decisión de dejar ese trabajo, la quiebra de tu empresa, el divorciarte, dejar el país y encontrar nuevas nuevos estilos de vida o en fin hay un sinfín de, de, de temas que hacen que no podamos realmente volar porque no sabemos que es un ciclo y no sabemos cómo cerrarlo a mí me gusta mucho expresar las ideas de manera muy sencilla a veces les llamo palabras de acentavo es decir para que sea como muy digerible para toda la comunidad para toda la gente que quiera entender este tema que pues ha pasado en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que escuchamos una canción y nos ponemos a llorar? Y no lo relacionamos con que hay un ciclo abierto. ¿Sí? sí. Que no ha sanado, que ha quedado ahí en esa, en esa impronta en tu mente y que sigue abierta y que cada vez que tú escuchas esa canción o percibes ese olor o miras ese color, te genera una emoción. Es un ciclo abierto. O, en algunas ocasiones, en el lenguaje coloquial, escuchamos la frase, todos los hombres son iguales. Cuando mis pacientes me dicen, todos los hombres son iguales, le digo, sí, claro, pero los que tú conoces. ¿Sí? Porque finalmente somos seres únicos e irrepetibles, con acciones similares, pero nunca idénticas. Entonces, cuando nosotros nos cerramos un ciclo, vemos todo igual, como una repetición constante. Querer solucionar todo en un instante es, es chocar con la realidad. Es importante aprender a cerrar los ciclos y saber en qué momento abrir uno nuevo. Porque en el momento en que tú estás cerrando uno, se está abriendo otro. Pero vamos a ver a profundidad y de manera muy sencilla qué es un ciclo, cómo funciona. El, el principal objetivo, Jerry, de cerrar ciclos es ponernos en paz en el estado inmediato una brújula que les voy a regalar el día de hoy que quiero compartir con todos ustedes, que cuando tomen una decisión y esa decisión les está generando paz inmediata, por ahí es. Aunque parezca descabellada, aunque parezca criticable, porque las mejores decisiones no necesariamente son las más eh, populares. Entonces, esto tiene que ver con una decisión personal, tu cierre de ciclo es personal. Para seguir adelante. Y sin que lo vivido nos, nos afecte, eh, ni invada nuestro presente, porque muchas veces vivimos atados en un, en un futuro. ¿sí? Si hacemos nuestra mano hacia un lado, los invito a que hagan esto, Va, a, muevan su mano derecha hacia, la, la extienden así, como lo estoy haciendo. Esto es el futuro, ok. Están agarrando el futuro. Ahora háganla del lado izquierdo. Y así agarren y ese es el pasado, y el presente está aquí, y así vivimos crucificados, o sea, es importante soltar, porque tu momento es ahora, tu vida transcurre, toda tu vida, tú que me estás viendo, tú que estás ahorita conectándote, este tema es para ti, ¿sí? llegaste en el momento justo, y si ya lo empezaste a escuchar, quédate todo el programa, porque hay información súper valiosa, nuestro presente es lo único que tenemos, este instante, es literalmente lo que tenemos. Fantaseamos con el futuro y chocamos con lo que sucede, lo que no sucede. Y fantaseamos con el pasado, con lo que ya fuimos. La idea es que vivas en el aquí y en el ahora. Suena muy sencillo, pero es un proceso que lleva bastante conciencia. Todo, todo final implica también un comienzo, Jerry. Entonces, cuando tú estás cerrando un ciclo, se está iniciando otro de manera automática. ¿Sí? Ese comienzo debe ser el foco de nuestra atención y de nuestro interés, no el pasado. ¿Sí? Del y pasado Jesús, se aprende. Dime. A, a lo que dices, es difícil realmente reconocer, saber qué quiere decir el aquí y el ahora. Porque al final la gente planea. La gente, lo, lo que hablábamos del siguiente año, la gente tiene un, un propósito, un plan, una idea. Uh -huh. Y también tenemos, estamos con un garabaje de experiencias, de memorias. ¿Qué significa el aquí en el ahora? ¿Cómo podemos llegar a esto que eh, es sencillo y lo he tratado yo de reflexionar? No, no sé, okay. eh, la audiencia, ¿qué es el aquí en el ahora? ¿Cómo poder hacer realmente esta frase algo significativo? Primero quisiera explicarles un poco que la realidad es subjetiva, esto quiere decir que nosotros la interpretamos. Yo tengo en, en, este, en mi WhatsApp una frase que dice, la vida es interpretación, ¿sí? Y tiene un, un significado muy contundente y es una frase que me ha acompañado en mi vida profesional y en mi vida personal. La manera en que tú ves la observas a través de tus cinco sentidos, ¿sí?, es lo que te da el sentido de realidad. Pero no necesariamente esa es la realidad. No voy a entrar en profundidad, porque es un tema muy confuso si no se toma con seriedad. Pero lo que sí te quiero decir es que el presente es cuando estás ahora, aquí y ahora, en el momento consciente de lo que está sucediendo en tu vida. ¿Cómo detectar que estás en el presente? Quiero por favor que ahorita, todos quieren probar, una, quieren hacer una probadita de presente, de manera real, de manera directa. ¿Para sí. qué no fantaseemos. <risa> ok. Bueno, pues ya que la mayoría ha dicho, o que algunos se han pronunciado, en este caso tú, este, <risa> quiero que sientan, quiero que sientan su pie derecho en este momento. Sientan su pie derecho, solamente siéntalo. Ahora tú vas a ser mi ayudante, Jerry. Te wow. nombro mi ayudante durante este programa, mi Excelente. asistente. Quiero <risa> que me digas, Jerry, ¿qué sientes en tu pie Derecho. Ahorita que está un poco cansado y está presionando un poquitito del otro lado, pero me hace falta, me cuesta trabajo separar como del izquierdo okay. exactamente el, el derecho. Hace cuatro segundos no estabas consciente que tenías pies. Ahí ¿Sí? estaban. Pero no eras consciente de tenerlos. Lo dabas por sentado. ¿sí? El aquí y ahora es darse cuenta de que existe ese pie. De que está. De que es tuyo. ¿sí? Es el realizar. Eh, hay un verbo en, en, en inglés que dice realizar. En español sería darse cuenta de que estás en este instante, en este momento viviendo a través de tu conciencia. Ese es el aquí y ahora. El estar consciente de tu momento presente, que es este. Porque si yo te dijera, vamos a hacer otro ejercicio más sencillo. Quiero que todos cierren sus ojos. Va a ser un ejercicio muy sencillo. No hay problema, pueden dejar sus bolsas al lado. No, no, nadie se las va a llevar. ¿sí? Cierren sus ojos. Y quiero que imaginen un limón. Este limón es verde, es jugoso, es ácido. Y quiero que lo partan con un cuchillo en este momento. Ya que lo parten pónganle sal y un poquito de chile piquín. Y lo exprimimos en nuestra boca. Exprímanlo ahora. Eso es, muy bien. Abran sus ojos. ¿Qué pasó aquí, Jerry? Pues digo, ¿Dónde... un traguito así de saliva. Exacto. ¿Dónde está el limón? La imaginación. Exacto. Fuiste consciente de un limón. ¿Cuándo? Aquí y ahora. Pero ¿dónde está el limón? Si nosotros hiciéramos un ejercicio, literalmente te sacaran sangre en este instante, habría vitamina C recorriendo tus venas. Si te hicieran un encefalograma, verían que acabas de ingerir un ácido. ¿Dónde está el limón? ¿Dónde está la realidad? Por eso dices que es subjetiva. Es subjetiva. Es algo que tú percibiste. Porque tu limón no es el mismo que el de tu primo, que el de Emma, que el de Enrique, ¿sí? Es un limón único. Es subjetivo. Sin embargo, este. es mi realidad. Es, es mi exacto, realidad. exactamente. Entonces aquí yo lo que te puedo decir es que la realidad es subjetiva, tú la interpretas. Mucha gente se pelea y pierde la vida porque quieren defender una verdad, una realidad, pero es subjetiva. Si yo te dijera en este momento, Jerry, aquí, sin hacer comercial, nada más vean esto, ¿qué letras ven? ¿Qué letras ves? Pues es z s t Yo no veo eso. Okay. yo no lo veo, ¿por qué? porque de mi lado no está pero no quiere decir que lo que tú estás viendo no exista es solamente percepción ¿sí? entonces, volviendo y para responder concretamente tu pregunta ¿qué es el aquí y el ahora? el tener conciencia del momento presente que tu vida está transcurriendo en este instante el darse cuenta Sí, el darse cuenta de que tu existencia está aquí y ahora. No sé si queda clara la la, la explicación. Sí, sí. perfecto. Es, es, el, es esta parte de dijiste una palabra muy importante y un concepto muy importante que es conciencia, o sea, ser correcto? consciente de cada una de las partes de este momento, de lo que estoy mirando, de lo que estoy escuchando. Uh -huh. Perfecto. Eh, y Siento. dime, dime cómo hacer. Esta uh -huh. conciencia prolongada, porque al final es complejo no entrar en un mundo sistemático, automático uh -huh. y dejamos de ser consciente Porque si esto por ahí va el aquí, el ahora y por ahí va también con, con, con el tema que tiene que ver, ¿cómo, cómo se podría hacer? Uh -huh. Se necesita entrenamiento, se necesita meditación, ¿Se necesita aceptar? ¿Qué, ¿Qué se necesitará? Bueno, has dado tres opciones posibles y todas son viables. Aquí lo importante es, ¿dónde está tu atención estás tú? sí. Es decir, en el ejemplo del limón, estabas tú ahí consumiendo un limón que no existe. Ahí estabas. Y entonces en tu cuerpo se generaron más de 360 mil funciones para ese pequeño... Eh, imagen del, del, del, del limón pasaron todos los limones que has consumido y toda la información que tienes en tu cerebro está está guardada pero no necesariamente está pasando en el aquí y ahora qué es lo que me hace diferenciar el pasado del futuro del presente el aquí y ahora el estar consciente de este momento de que mi persona mi ser mi cuerpo está en este instante cómo lo puedo hacer hay muchas formas una de ellas es con la atención ¿Se acuerdan que el primer ejercicio que les puse fue que pusieran su atención en el pie derecho? Ahora ah. pongan su atención en la punta de su nariz. A ver, sientan su nariz. Uh -huh. Dicen que no se puede sonreír y sacar la lengua al mismo tiempo. A ver, intentemos. ¿Será? A ver les mentí si sí se puede pero lo interesante es que podamos hacer lo que podamos darnos cuenta sí, que mujer. tenemos ajá, que tenemos lengua porque tu mente lo acaba de captar tu mente captó el comando la idea y lo realizó en la vida es igual vivimos como bien lo decías en automático aquí lo interesante es dejar de vivir en automático cómo podemos hacerlo estando aquí y ahora un tip ¿Cómo le hago respirando sí Pongo mi atención en mi respiración, inhalo, retengo, exhalo. A ver, inhalemos. Quiero que sientan el aire. Retienes, exhala. Sin miedo, venga, inhalas, retienes y exhalas. En este momento estás nutriendo todas tus células de oxígeno. Y le estás diciendo que están aquí y ahora. En este momento es posible que puedas tener pensamientos muy claros, ideas muy concisas a través de la respiración. Cuando te sientas perdido en la maraña de pensamientos del, del futuro o del pasado, pon tu atención en la respiración. Y di aquí y ahora. Yo estoy aquí y ahora. Y entonces tu cuerpo empieza a sentir ese aire que entra por tus pulmones y que nutre tus, tu sangre y que la oxigena, pero no de manera este, eh, falsa, de manera literal lo está haciendo. Entonces, tip número uno, ¿quieres dejar de estar en el futuro y en el pasado? Respira. Pon tu atención en la respiración. Tienes un ataque de ansiedad, no es el caso, no es el tema, pero el ataque de ansiedad es mucho futuro, exceso de futuro. ¿sí? Entonces, ¿has visto que les han dado una bolsita de papel para respirar a las personas que tienen y sufren ese tipo de ataques? Bueno, es para que fijen su atención, no en la bolsita. La bolsita es un pretexto nada más, pero es para poner su atención en el aquí y ahora. Aquí y ahora no está pasando nada, aquí y ahora ya no tienes la pareja que tenías, aquí y ahora ya no está quien te dolía que ya no estuviera, aquí y ahora todo está bien, todo circula y está en momento presente. En este instante, en este preciso momento, no te hace falta nada. ¿sí? Si estás en tu, en tu salud completa, si estás en tu, vamos, gozando de una, de una cabal salud, ¿no? No me quiero desviar del tema y avancemos, ¿sí? Con el ciclo. ¿Qué es el ciclo? Pues el ciclo tiene que ser, con, tiene un inicio, un, un punto medio, que es la cúspide, y un final. Yo lo ejemplifico muy sencillo como si fueras a poner tu lavadora o tu secadora. Imaginen esa perilla que tiene inicio, medio y final. Todo tiene un inicio, una cúspide y un final. Todo en la vida, todo. Pero el ser humano se resiste al cambio. Y se resiste al cambio por miedo. ¿sí? Una de las razones, el miedo nos, nos alerta para no perder la vida. Por lo tanto, nos acostumbramos a muchas cosas que no nos gustan, ¿sí? Iniciabas la plática diciendo que los propósitos nunca se alcanzaban. Y a mí me gustaría compartir mi visión. ¿Me permites? Claro. Es decir, aquí es, un propósito no se puede alcanzar si no se le pone una fecha. Y en lugar de convertirse en un propósito, se convierte en una meta. Okay. El ponerle una fecha a tu propósito lo convierte de un sueño a un hecho, a una meta. Porque si tú le pones fecha, tienes el tiempo justo para poder cumplirlo. La invitación de hoy es que te, le pongas fecha a los ciclos que no has cerrado. ¿Cómo te vas a dar cuenta qué ciclos están abiertos? Cuando sientes angustia, cuando sientes miedo, cuando lloras al tocar un tema que, que, que creías ya superado. Sí. Cuando todavía te dan ganas de regresar con él o con la ex ex de tu vida, ¿sí? Cuando mmm, tiembla y de repente dices, "Híjole, le voy a llamar a mi ex, pero ya llevamos siete años sin hablarnos, para ver si está bien." Ese es un ciclo abierto, Sí, sí, sí. También les digo y en tono de broma, para cerrar un ciclo hay que dejar de cogerse al ciclo. O sea, eso es básico. No puede uno estar <risas> queriendo cerrar ciclos si no los cierras, si no dices hasta aquí, hasta este momento. Eh, lo nuevo no tiene por qué asustarnos. Eh, es normal que implique un desequilibrio inicial. Pero eh, en relativamente poco tiempo comenzará a revelar sus bondades, lo nuevo. Movernos de lo conocido a lo, a lo incierto mmm, tiene un toque de aventura tiene un toque de vida, de respirar y de aprendizaje, de sorpresas y por supuesto de adaptaciones. ¿sí? No todo es rosa. La mayoría de las veces los cambios nos dan mucho más de lo que nos quitan. Así que si tienes un, un cambio a futuro, dile al miedo, agradece, reconoce tu miedo, porque reconocer nuestras emociones es natural, hay que reconocerla no nos hace menos seres humanos, no valemos menos por reconocer nuestras emociones, decirle al miedo, gracias, miedo, ya te identifiqué, sé que quieres salvarme, pero lo voy a hacer, ¿sí? sí. Y aventarte a y, hacerlo. Y quisiera parar poquito aquí antes de continuar, si me permites, Jesús. Claro. Eh, yo tengo un argumento, podría, no sé, eh, si tenga certeza o no, que para llegar a este propósito, a esta meta, uh -huh. Hay que cerrar ciclos, hay que sanar, como tú dices, o sea, cerrar uh -huh. ciclos. Yo también diría que, que sanar. Incluso aquí hay una pregunta de Enrique Erián. Enrique, ¿cómo saber que mi ciclo terminó en mi trabajo? O sea, antes de pasar ya como estas ideas, estas metas, estos propósitos, incluso yo di una charla relacionada con, con, con el miedo de, de emprendimiento y que este miedo, esta emoción, que muchas uh -huh. veces no, no lo eh, pues lo tornamos como cierta forma negativo, nos paraliza tomar decisiones. Uh -huh. Y un, un, creo que un ejemplo muy claro es el que dice Enrique de ¿cómo saber que mi, mi ciclo terminó? o sea ¿En qué momento pudiera, pudiéramos hay, saber hay, que el trabajo es súper recurrente? Hay dos posibles, este, dos posibles caminos. Uno, que el ciclo tú hayas decidido cerrarlo y otra es que hayan decidido cerrar tu ciclo. Entonces, en el caso que están mencionando Enrique, entiendo que cerraron su ciclo. Si lo cerró el, la persona que lo contrataba, pues evidentemente va a tener que trabajar un proceso diferente. sí. Pero ahorita les voy a decir, más adelante, paso a paso, ¿qué se tiene que hacer para poder cerrar un ciclo en total cabalidad? Y en la segunda opción, cuando tú decides hacerlo, ¿sí? es lo importante, saber que tú tomaste la decisión y les estoy dando una respuesta de oro. Cerrar ciclos, Jerry, es vital para nuestra salud mental. De no hacerlo, vamos a sentirnos atiborrados y confundidos frente al futuro. Es como cuando tienes muchas aplicaciones abiertas en tu celular, se hace muy lento. Tienes que cerrar ciclos, cerrar aplicaciones. ¿Y qué tienes que hacer para cerrar una aplicación? Decidirlo. Primero darte cuenta que algo va mal o que algo no va como tú quieres. Ya que te diste cuenta, ya que captaste la idea, entonces dices, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, la respuesta es cerrar una aplicación. Y de esas aplicaciones que tienes, ¿cuáles son las que tienes que cerrar? ¿Cuáles son las más pesadas? ¿Cuáles son las que no te permiten ir más rápido? en un lenguaje millennial, ¿no? En un lenguaje más juvenil. Entonces, a lo nuevo hay que recibirlo con los brazos abiertos y una bienvenida de corazón. Pero antes de explicar cómo cerrar un ciclo, quiero explicarles qué es un ciclo. ¿sí? Cuando hablamos de ciclos, nos referimos a esos procesos de vida que comienzan, se desarrollan y concluyen. Tiene tres etapas. Inicio, desarrollo y concluye. ¿en qué etapa te encuentras tú en este momento de tu vida con el ciclo pendiente? ¿Sí? La pregunta dirigida, por ejemplo, a Enrique, ¿en qué etapa estás tú? ¿Estás en el, en, en el desarrollo y, y te corrieron? ¿Estás en el desarrollo y decidiste salirte? ¿Sí? ¿Estás, en el desarrollo, o ¿Estás en el desarrollo o estás ya concluyendo? Sí. ¿O estás cobrándole al nuevo trabajo algo que te debe el anterior? Porque los ciclos no cerrados tienen la característica de cobrarle al otro algo que no te debe. Para ser más específico, si tienes un jefe patán y te sales corriendo de ese, de ese trabajo buscando a, a, a un jefe suave y dócil, la sorpresa va a ser mayúscula porque te vas a encontrar con otro patán. ¿sí? La lección se repite una y otra vez en la vida hasta que es aprendida. ¿Por qué? Porque la vida misma te enseña a subir, a flotar, a salir adelante, por compensación. Entonces, aquí lo importante es Tener en cuenta que el ciclo tiene tres etapas. ¿Cuáles son? Comienzo, desarrollo y concluir. Todo en la vida. ¿sí? Hay personas que deciden divorciarse después de 20 años y sufren demasiado. ¿Por qué? Porque nos han vendido una idea de que las relaciones son para siempre, para toda la vida. Y las relaciones son lo que tienen que ser con el tiempo que tiene que durar. Ok, Y tenemos derecho a equivocarnos. Y tenemos derecho a decir hasta aquí. sí. Pero no nos han enseñado que el ciclo no depende del otro. El ciclo depende de ti. ok. Cuando tú dices, es que mi ciclo no se ha cerrado, déjame le llamo para explicarle. Uh -uh. No va por ahí. El ciclo es personal. El ciclo es tuyo. sí. ¿Qué pasa si la persona con la que quieres cerrar el ciclo ya está muerta? ¿Vas a hacer una sesión espiritista? No, es un proceso tuyo. Hay personas que sí lo hacen, ¿eh? Ojo, y yo respeto mucho lo que cada quien haga con tal de encontrar la paz. Pero lo importante es en qué etapa te encuentras del ciclo. Entonces, para ello, antes que nada, hay que saber diferenciar entre el hecho de cerrar ciclos y el de tener una pérdida. Son cosas distintas, ¿ok? Las personas tienden a confundir una, un duelo con un ciclo. Y no necesariamente es lo mismo. Tú, si una persona pierde un familiar, está en un duelo y en un cierre de ciclo, ¿hasta cuándo? Hasta que la persona ya pueda hablar del, del fallecido sin dolor, sí. sin rencor, sin una emoción viva. ¿sí? Entonces hablamos de dos temas distintos, aunque no necesariamente reñidos puede cerrar un ciclo con el proceso del duelo porque el duelo tiene siete etapas y tiene etapas que son muy claras. No es el tema de hoy. Hoy solamente vamos a cerrar ciclos y no duelos. va eh, El cierre de grandes etapas de la vida supone pérdidas e implica duelos, pero no tiene el carácter súbito que tiene el, el duelo, la pérdida como tal. Por lo tanto, el cierre de un ciclo comprende pérdidas, pero estas no necesariamente incluyen un cierre de ciclo. Ahora bien, lo importante de cerrar ciclos es que in, incide de manera directa en lo que se va a hacer en un futuro. De ti depende saber cerrar ese ciclo. Ahora, ya sabes que tiene un inicio, que tiene un punto álgido y que tiene un final. Primero pregúntate en qué etapa de la relación social, amorosa, laboral te encuentras. Defínelo. Ya que lo definiste... Entonces, lo estás definiendo por una razón, por una razón muy clara, porque quieres cerrar el ciclo, si no, ni siquiera lo, te lo cuestionarías. Uh -huh. Claro. ¿no? Entonces, aquí lo importante es cómo dejar, imagínate que alguien deja una llave de agua boteando, ¿sí? sin repararla, y espera a que esto no incremente el costo económico y, e y ecológico, el impacto ecológico que tiene ese, esa gotita. Sí, y todavía dice Dios mío ayúdame para que la gotita pare, espérate no, Dios, tu ser universal, la persona o el ser o el ente te va a ayudar en la medida en que tú te ayudes, en que estés aquí y ahora y digas voy a cerrarlo, ¿Sí? porque pedimos milagros cuando el, el mismo milagro es estar vivo aquí y ahora, es un poco fuerte, pero bueno, veamos cuáles son algunos de estos caminos para cerrar ciclos. Vamos a entrar en materia, lo que estás esperando, lo que, por lo cual te conectaste, dijiste, a ver este gordito chistoso, ¿qué está diciendo? ¿Sí? Vamos a ver, bueno, los seres humanos, Jerry, tendemos a aferrarnos a lo conocido, ¿sí? El ser humano. Es el, desde la teoría de, de Charles Darwin, venimos del, del mono, ¿no? Desde esa, desde esa teoría, que es la única que está como muy prevaleciente en nuestras fechas. Entonces, es el único ser que toma leche de otro mamífero. ¿Sí? Y la deja de tomar después de casi dos años y medio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Sí? es el único mamífero que toma leche de otro mamífero que no es de su especie, que no es de su raza, y sigue tomándola durante toda la vida. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué es lo que nos está diciendo? Que el ser humano tiende a aferrarse a lo conocido, por más negativo que sea. La costumbre es una fuerza muy poderosa, que nos impulsa a mantenernos en la inercia, es decir, en repetir una y otra vez lo mismo. Se percibe como si fuera más fácil soportar lo malo conocido, que emprender la aventura de lo bueno por conocer. Ejemplos. Dejar una relación tóxica o que nos hace daño. Una relación tóxica que te hace daño, ¿por qué sigues en esa relación? Sería la pregunta que se hace normalmente. Yo te preguntaría, en lugar de por qué sigues en esa relación, es ¿para qué sigues ahí? Y es sí. que llegar a esta parte de razonamiento es, es difícil en este caso del, de la pareja, uh -huh. porque tendemos a justificar y aunque eh, esta razón diga para qué sigo, me estoy haciendo daño y es un eh, hijo de la fregada o hija de la fregada o lo que sea. Y me, me estoy haciendo daño, pero te tiendes a justificar. O sea, te tiendes a ir por esos motivos o cosas buenas y uh -huh. te agarras de ahí, aunque ya sean en este momento actual mínimas. Nos aferramos sí. a lo conocido. Uh -huh. es, eso, es, eso es, eso es lo que me ¿Es lo conocido? Sí. Al final es porque lo, cono, lo conocemos. Dicen más bien que más vale viejo, fíjate, hasta la sabiduría popular lo menciona y se queda grabado. Más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. Esa frase que dicen los abuelos o que dice eh, la mayor parte de sabiduría popular, nos ancla, no nos hace pensar que lo nuevo también puede ser muy bueno, ¿sí? que lo nuevo de hecho puede ser mejor que lo que tienes. Pero los seres humanos tenemos esa tendencia a aferrarnos a lo conocido, porque es la manera de sobrevivir. Recordemos que hace muchos años los seres humanos nos costaba mucho trabajo comer tres veces al día. Esta es la etapa de la historia donde podemos comer hasta cinco veces. ¿Sí? O más, las que tú quieras, porque la comida está a la orden del día. Entonces, todos tus sentidos dicen, pues yo me aferro a lo nuevo a, a, lo, a lo conocido. ¿Por qué me habría de, de ir a lo desconocido, a lo peligroso, a lo que va en contra de mí, aunque lo estés viviendo? ¿Sí? Entonces, yo cuando estoy en terapia con mis pacientes, les hago un ejercicio muy sencillo. Están sentados así como tú, frente, de, en frente a mí. Y me están platicando el proceso del dolor que están viviendo y se están en un proceso de victimización. ¿sí? ¿Sabes qué les pido? Párate y cámbiate de lugar. Cámbiate de silla. ¿Qué te dice eso? Si algo te está dañando, muévete. Si alguien llega y te pisa en este momento el pie derecho del cual te diste cuenta hace ratito que existía, pues lo mueves, ¿no? o a poco lo dejas ahí ahí sí písame písame destrozan, ¿no? Te mueves. Sí, pero nuestra mente nos boicotea, nos boicotea con lo que conocemos. Por ende, personas que se proponen en año nuevo bajar de peso, ¿sí? Se Ajá. casan con la idea de que siempre van a ser gorditos y no necesariamente, ¿sí? No necesariamente, aquí les voy a decir, o mantener relaciones laborales destructivas y desmotivadoras. Y dicen, sí, el año que entra me cambio de trabajo. Y pasan 34 años y dicen, ay, sí, ya, ya voy a dejar mi trabajo. Sí, pero porque te jubilaste y ya tienes el hígado picado <risas> y, y todo lo demás, ¿no? Y muchos ejemplos más. Lo importante es, y ahora te voy a soltar una pregunta a ti que nos estás viendo con todo cariño: ¿qué de lo que llevas cargando en tu vida? ¿Ya no quieres? Piénsalo. Y si, y si se te olvida, escribe esta pregunta. ¿Qué de lo que llevo cargando en mi vida ya no quiero? Pregúntatelo con seriedad. Porque esa seriedad es la que te puede dar un sentido para poder cerrar el ciclo. ¿Ok? Con esta información les puedo ahorrar seis meses de terapia. Y que ponga atención. ¿Ok? ¿Ok? y que lo haga y que, y lo, que haga. lo haga sí, y que le ponga fecha uh -huh. porque si no pues ¿cómo te explico pregúntate qué de lo que llevas cargando en tu vida ya no quieres para ser más específico resulta que yo soy un controlador me encanta estar controlando a toda la gente a todos mis empleados a todo lo que está a mi alrededor pero esa es una ilusión yo no puedo controlar nada ni puedo controlar a nadie ¿Sí? Lo único que puedo hacer es imaginar que lo estoy controlando y termino súper tenso, súper mal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Darme cuenta de que si yo ya no quiero llevar ese control, porque de hecho no lo puedo llevar, ¿sí? es una ilusión. ¿Qué es lo que puedo hacer? Saber delegar y que la persona que yo, a la cual yo le estoy delegando lo sepa hacer, pero no estar supervisando. Oye, ya lo hiciste, ya lo... porque entonces sigues en lo mismo. El control, el único control que puedes llevar es el tuyo, el de tus emociones y sobre ti, sobre tu persona. ¿Ok? A los demás le das órdenes, pero el control es sobre tu persona. Eso es muy importante. Así es... que la pregunta es, ¿qué de lo que llevas cargando en tu vida ya no quieres? A ver si alguien nos comparte por ahí algo. Sería muy interesante. Alguien por ¿no? aquí y hacemos esta, mira, eh, José Luis nos manda saludos. Hola, José Luis. Y vaya que cuesta soltar, pero de verdad que nos trae paz. Lo, lo, sí, que, claro. te, lo que te comentaba, ahora sí que detrás de cámaras, que estoy en una etapa de paz, ¿no? Y que me ha costado trabajo eh, reconocer que no, no dejo de querer o de amar al, al ser querido, pero es, es, hay un momento de paz. Emma dice, qué importante preguntarse el para qué y no el por qué. El, el por qué tiende a justificar, ¿no? Es correcto. Es como justificar todo lo que hacemos, ¿no? Sí, cuando, tú te, cuando alguien te pregunta, ¿por qué lo hiciste? Ay, porque estaba triste. ¿Y por qué lo hiciste? Pues porque me dolía el estómago. ¿Y por qué lo hiciste? Y entonces es una rueda sin fin. Pero cuando alguien te pregunta, o tu terapeuta te pregunta, ¿para qué? No hay escapatoria. Ok. ¿Sí? Que ese es el sentido. O sea, ¿qué sentido tiene es correcto. Este, lo que haces? Y en este momento, Jerry, ha llegado la hora cumbre de este programa. Porque les voy a decir cómo cerrar un ciclo tú me puedes decir oye Jesús, pero si eso yo ya lo había hecho y lo he intentado y no he podido y es súper difícil y, este, y, y y ya que viene tanto de, de lo que dices pero pues es que no he podido cerrar el ciclo este, cada vez que termino con ella o con él, no veo la hora de volver y de buscarle y de llamarle y de, ok lo primero es pongan atención, esta parte está exquisita las decisiones valen por el momento en que se toman. Va de nuez. Las decisiones valen por el momento en que se toman. Y tomar la decisión adecuada en el momento adecuado es tener una sensación de estar en paz. Ok. Sí. Cuando tú tomas una decisión, y le das el valor adecuado a esa decisión, puedes cerrar tu ciclo en paz. ¿Qué, qué es dar el valor adecuado, Jesús? Por ejemplo, ser? darte hace rato estábamos platicando un tema, cuando tú te das cuenta que lo que estás decidiendo es lo adecuado. En ese momento, aunque los demás no les guste, lo que, aunque los demás lo critiquen, aunque los demás piensen lo que sea, el cerrar un ciclo es personal, jamás involucra a otro. Aunque el otro sí. esté en la historia. ¿Se siente? Claro, Se siente sientes en paz. Ese, en ese momento? Okay. La brújula es sentir paz y calma en el momento de tu decisión. Por ejemplo, estás en un trabajo que odias, donde no te, no te valoran, donde te explotan de lunes a sábado, o de lunes a domingo, o de 8 a 12 horas o a 16 horas, no te pagan horas extras, no tienes vida, estás a punto de divorciarte, no te alcanza el dinero, y todo ese tipo de cosas, cuando tú tomas la decisión y dices, sabes que ya no más, ya no más, en este momento renuncio, o tomas la decisión que tú quieras, no pero voy a ejemplificarlo con el renuncio, y tu esposa y tu mamá y tu hermano te dicen, no, porque es el único pan que nos llevaremos a la boca y entonces moriremos, de espérate, no, no, relájate. Tu decisión es tuya. No le compete a nadie más. Es tu vida, es tu línea de vida. En esta vida no hay ensayos. Es tuya. Y tú decides qué hacer o qué no hacer. Por eso yo me pregunto, ¿qué tan, tan neurótico es estar con alguien que no quieres estar? ¿Para qué? Si tu línea de vida máximo va a llegar a 90 años, ¿en qué edad te encuentras ahorita? ¿Y cuánto tiempo más piensas de gastar en eso? ¿No? ¿Cuánto tiempo más quieres gastar en esa situación, en esa relación no compensatoria, en ese trabajo que no te valoran, en esa situación, en ese país que no te gusta estar, en, en esa familia que te critican todo el tiempo? Hay que hacer algo. ¿Y qué hacer? Tomar la decisión. Y una vez que tú tomas la decisión y, la, y le das el peso adecuado, Voy a poner el ejemplo contrario, porque no me gusta solo lo positivo. Vamos a poner un ejemplo contrario. Una mujer que decide ya no tener hijos 10 años atrás. Y 10 años adelante decide que fue una estupidez haber decidido eso. ¿Sí? Eso que le está pasando es que no valoró el momento en que tomó la decisión. Porque en el momento en que tomó la decisión de ya no tener hijos, quizá no tenía la economía adecuada, Quizá no tenía el respaldo de una pareja, quizá no tenía algo. Tuvo un Entonces, sentido da, en ese momento. Un, claro, un sentido. Y ahora nada en dinero y puede hacerlo y lo que quieras, pero se arrepiente. Aquí, como no valoró la decisión en el momento justo, no le dio el justo valor a su decisión, el ciclo quedó abierto. ¿Sí? Entonces, cada vez que tú decidas algo, decídelo bien bien. Y, y la brújula, para no arrepentirte, es la paz que experimentes al tomar esa decisión. ¿Sí? Sí. Cuando tú sientes esa paz, dices, así piensen que soy el más cruel, yo me siento en paz. ¿Okay? Así piensen que soy el más inhumano y que nunca me, me siento tranquilo. ¿No? Sí tuve una pérdida, sí la dejé, sí me dejó, sí lo perdí. Pero finalmente, si tu paz está, tu paz está primero, porque de lo contrario, no puedes dar amor. Hay una frase en bíblica, yo no tengo una religión determinada, pero me parece rescatable eh, de la religión católica que dice: Ama a tu prójimo como a, a quién? Como a ti mismo. No puedo amarte a ti si yo no me amo lo suficiente. Si el amor no está en mí, yo no puedo amarte a ti. No puedo ver lo bueno que hay en ti si yo no veo lo bueno que hay en mí. ¿Ok? Entonces, para, para sorpresa de todos, el cerrar el ciclo es lo más sencillo que pueda haber, pero es una decisión que tiene que ser valorada. Para cerrar un ciclo, basta con tener claro el motivo. ¿Ok? Clave de oro claro el motivo para cerrar el ciclo por el cual decidimos cerrarlo y sentir tranquilidad y estar en paz. Esa es la clave. Cuando tú sientas esto que te estoy diciendo, en ese momento cerraste tu ciclo. Puedes escuchar la canción eh, que te ponía triste y escucharla y decir, no pasó nada. Okay. Y, es, y esto Jesús es aplicable hasta para cuestiones que podrían ser sencillas como el próximo me meto al gimnasio o al ejercicio. El próximo me voy a meter al curso para... Pasa mucho y, y me ha tocado muchos con emprendedores, uh -huh. que su balanza entre el querer, entre esta pasión y entre sus habilidades está descompensada. Entonces, eh, quieren ser, quieren hacer, pero llega el momento en el que, bueno, ya has preparado para ello? ¿Has hecho? Y viene el propósito ese de, sí, es que el año que entra ya voy a tomar el curso para poder ser coach, por ejemplo, claro. ¿no? Y, claro. ¿qué es lo que pasa aquí? Aplica esto que tú acabas de decir, de claro. ser consciente en la edición, a cuestiones, pues, llamémosle eh, menos complejas, como... Eh, ¿Hacer ejercicio, ir al gimnasio, tomar un curso, etcétera? Sí, vamos a retomarlo y de una manera más, más sencilla. Primero deben de aprender a cerrar el ciclo con el exgordo que hay en ustedes. Punto número uno. O sea, si todo el tiempo te has considerado gordo, ojo, no lo digo de manera despectiva, sino de manera de sobrepeso, ¿sí? Si todo el tiempo te has sentido flaco, si todo el tiempo te has sentido que no has aprendido un idioma, si todo el tiempo... ¿En qué momento quieres cerrar el ciclo del, del concepto que tenías de ti? Ya no está, ya no está actualizado, es como en el celular. Tu celular se actualiza cada determinado tiempo, por eso las actualizaciones del celular son iguales que las del cerebro. Debemos actualizar nuestra información, pero ¿cuántas veces y, cuan, y cuánto tiempo invertimos en nuestro crecimiento personal? Sí. ¿Cuánto tiempo dedico a un curso de, de, de motivación, de crecimiento personal, de ventas de inglés, de ruso, del idioma que yo quiera aprender o del ejercicio que yo quiera hacer? ¿Cuánto tiempo realmente dedico? Y la gente piensa, es que no sirvo y no es así. No puedes hacer algo bien si no lo has practicado, ¿sí? Si no, te, si no le pones fechas específicas, de nada sirven los propósitos. Dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Las intenciones, claro. ¿No? Entonces sí. hay que ponerle una fecha. ¿Cuándo quiero empezar a bajar de peso? Hoy, no mañana, ¿por qué postergo? ¿Por qué digo, ay, después de las fiestas navideñas? Espérate, el colesterol está a tope, ¿por qué no lo bajas ya? ¿No? ¿Qué, ¿Por qué no qué? en este momento? ¿qué tiene que ver Jesús? Disculpa que, que esto, pero porque va muy, esto es, y lo hice en la, en la pregunta de, de cuando compartí de que ibas a estar, es cambiamos de año o de día, en el sentido de que el año representa un sistema, un ciclo como que bueno, ya mejor me espero a que termine el año uh -huh. y ya el siguiente viene mi propósito y Dios dirá, cuando por ejemplo en el caso del colesterol, de los triglicéridos, de algo es, es que ¿por qué tienes que esto que tenemos en nuestra mente de terminar el año, si al final brincamos otro día, lo que tienes que hacerlo, hazlo hoy. Porque, porque estamos eh, responsabilizando al tiempo de algo que tenemos que ser responsable nosotros. Estamos en un papel de víctima, en pensando que el año que entra nos va a traer la suerte, el amor, el dinero, el trabajo, el no sé qué. Claro. Cuando en el fondo el único responsable de todo esto eres tú. Entonces ¿Por qué elijo lo que estoy eligiendo? Sería la pregunta. ¿Para qué lo elijo? ¿Para qué elijo no tener este, salud? ¿Para qué elijo? Si, si puedo comerme a lo mejor dos jitomates y una calabaza y esto me va a ayudar a bajar el colesterol, ¿por qué no lo hago hoy y no hasta el año que entra que a lo mejor ya te da un coma diabético o ya te dio una embolia o un EPOC o un algo? ¿Por qué no hacerlo ya? ¿Por qué esperar aprender otro idioma hasta otro año cuando ahorita puedes hacerlo? Puedes aprenderte tres palabras al día y, y seguramente no va a ser la gran diferencia, pero sí hace una pequeña diferencia. ¿Por qué en lugar de, de postergar el ejercicio no salgo a hacer una caminata de cinco minutos y me voy a esperar hasta enero? ¿Sabes que eso es el negocio grande del marketing de los gimnasios, no? Porque todo mundo va con el propósito pero nunca tienen fechas establecidas. El cerebro no le gustan los cambios radicales. No le gustan. Y, se, y te va a boicotear. Sí. Cuantas veces sea necesario. Entonces, ¿qué tienes que hacer poquito a poquito? ¿Qué tengo que hacer? Primero decir, sí lo quiero hacer. ¿Cuándo? Hoy. En lugar de comerme tres garnachas, me como dos. Ya hice algo. Ya no se lo dejé a la suerte, a la la deidad o a quien sea ya hice algo ok, para mí las razones o motivos Jerry las razones o motivos claros son los que nos hacen poder cerrar un ciclo e iniciar otro cierra tus ciclos si así lo decides de la persona que no decide, deja de ser lo que ya fuiste eso ya no lo vas a volver a hacer. pero nos insistimos en lo conocido en lo conocido, no, eso ya fue Así como tu celular, que de repente dices, ah, caray, ¿y esta tecla para qué servía? O esta actualización, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Te vas a sentir incómodo? Sí. ¿Te vas a sentir nuevo? Sí. Pero te vas a adaptar. ¿Por qué no decides sacar la mejor versión de ti ahora y no hasta Año Nuevo? Exacto. ¿Por qué no ser tú el mejor hoy, tu mejor versión hoy? ¿Por qué dejárselo a la suerte, al azar, al, a la religión? Muy pues al tiempo, sea. siempre es el, el tiempo justificamos, el tiempo dirá. Incluso en las mismas frases, el tiempo dirá. Es el la tiempo forma santo, todo. El tiempo no hace nada. Lo que hace es pasar, ¿no? Es como un meme que vi donde decía, había una niña con unos ojos malvados haciéndose pasar por el universo. Y entonces hay un humano diciendo, por favor, universo, escúchame. Y la niña así, yo no te conozco. <risa> o sea, Uy, que eso es otro tema de, o sea, como si todo girara alrededor de nosotros, ¿sabes? Exacto, que es, un, es una cuestión egocéntrica. Sí. Es decir, si yo no lo logro, nadie más lo puede hacer. Si yo veo el amor así, es porque así tiene que ser, ¿no? Eso lo dijo por mí. No, perdóname, el mundo, no, no, gira alrededor tuyo. Y el ¿no? universo gira alrededor de mí, venga, universo, ¿No? y... Okay. No, no, no, pero son temas muy interesantes que podemos tomar <risas> ya más adelante, pero concluyendo nuestro tema, lo que nos compete el día de hoy, y que es un regalo para, no solo para el año que entra, sino para hoy, para que lo practiques hoy, Decide qué te está pesando, qué cambios quieres hacer y hazlos hoy, empieza hoy, ponle fecha. ¿sí? Lo que no es medible no es mejorable. Entonces mídelo, ponle fecha. Yo les recomiendo a mis pacientes siempre tener un cuaderno de trabajo interno donde ponen la fecha en la que inician y la hora y conforme va pasando el tiempo van haciendo sus anotaciones y van viendo las ventajas y los cambios que, que han podido tener. Entonces eh, aquí lo importante es si encuentras la verdadera razón, vas a poder soltar y vas a poder cerrar un ciclo. ¿no? Aquí la gente le tiene, mucho hacer, le tiene mucho miedo a ser vulnerable. Y vamos a desmitificar en este cierre la, la vulnerabilidad. Ser vulnerable es aceptar que podemos dudar, Jerry. Es aceptar que podemos tomar tiempo. Es aceptar que la vida es incierta es aceptar que realmente no podemos controlar más que a nosotros mismos, y eso a veces. Entre comillas. Uh -huh. Entonces, por favor, no tengas miedo a ser vulnerable, ¿sí? Yo veo, cuando voy al cine, y no me quedo dormido, porque hay ocasiones en que me quedo dormido, ¿no? Así de que son como momentos de esparcimiento para mí. No, yo también, siempre me duermo, o sea, es parte de... Del ya showcito, sé que va, ¿no? que va a haber cinco minutos. Pero con, con el tema de la película, por ejemplo, si es, un, es una película muy emotiva, hay gente que, que oculta sus lágrimas. ¿Y que le hace? ¿No? Cuando, pues, oye, somos seres humanos y el motivo de esa película es para que llores. Entonces, para que sientas, para que vivas. ¿Por qué ahorrar la emoción? ¿Por qué ahorrarnos? Si de todas maneras nos vamos a ir. ¿Sí? No es que yo no amo porque me dolió, pues sí, carajo, pero entonces no comas porque vas a ir a cagar, perdón por, por ser explícito, pero tienes que vivir la vida, es aquí y ahora, y es lo único que tienes, este momento, este instante, ¿sí? Y la vulnerabilidad es la característica que nos hace ser seres humanos, Jerry. Entonces, a mí me encanta ser ser humano y soy altamente vulnerable, ¿sí? Sin embargo... Sé qué hacer con mi vulnerabilidad, la acepto, la amo y camino con ella. Ahora es momento de que si alguien tiene este, preguntas o dudas, pues con todo gusto estoy aquí para, para responder. Adelante, me, me encantaría que nos comentaran, ya sea si, incluso hablando de la vulnerabilidad, si alguien se siente vulnerable a algo, ¿a qué te sientes vulnerable? Eso es, eso es también porque muchas veces podemos sentirnos vulnerables a ser heridos, a que me vayan a decir, esto es común, me vayan a decir que no. Le tenemos tanto miedo. Sentimos, no sé si ya sea parte del ego y que nos toque el que, que me digan que no, que es algo tan sencillo y tan básico. Eh, no sé, a ver si quieren compartirnos a qué se sienten vulnerables para poder identificar eso que a lo mejor no nos le tenemos miedo a. a Al eso, rechazo. ¿no? Uh -huh. Fíjate que hay, un, hay algo muy importante, es un tema que en algún futuro podríamos tocar y es una huella emocional. Cuando somos niños tenemos heridas emocionales que nunca trabajamos este, y una herida es la herida de rechazo. Cuando papá o mamá me rechazaba, esa información se ha quedado guardada ahí y resulta que la volvemos a repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y nos sigue doliendo y la herida se va haciendo más grande. Pero hay manera de sanarla. Hay manera de, de cambiarla. Y bueno, pues efectivamente tenemos miedo al rechazo. Pero curiosamente vamos a encontrar a la persona que más nos va a rechazar. ¿sí? Eso es algo de cajón. ¿Por qué? Porque ah. aprender a que el rechazo es de la otra persona, no hacia tu uh -huh. persona. Ver esa distinción. Si una persona llega con un regalo hacia para ti, Jerry, y ese regalo no te gusta y se lo devuelves, ¿de quién es ese regalo? De la persona que te lo está dando, no tuyo. Entonces, si una persona te, recha te rechaza, nadie te puede rechazar. La persona puede decir que no, pero a ti cómo te va a rechazar esa interpretación, nada más. Ya, y lo sentimos que a mí me está rechazando. Volvemos al ego. ¿no? Es que es eso, el, el que te diga, y, pero me, y cómo puede, Entonces, de verdad, esta palabra tan sencilla, este concepto tan sencillo de decir no, Puede paralizarte a no desarrollar lo que tú siempre has querido desarrollar, a no animarte a buscar este trabajo, a pedir, info, incluso a pedir información. Hay gente que le cuesta y que muchas veces eh, ya pensando como en estas metas de de nuevo, no sé si sea válido, incluso ponerme una meta. Me voy a animar a preguntar más, a tenerle menos miedo al no. No sé si ese sea válido como... Ahí, ahí o sea, te va un ejemplo. Ventanas. Te va un ejemplo que a lo mejor... Bueno, a mí me encanta. ¿En, en tu oficina tienes ventanas, Jerry? Sí. De, de hecho, muchas, muchas. muchas Ok. Ventanas. ¿Y tu ventana siempre está cerrada? No, no tiene ni cortinas. Está o verdad, sea que de repente puede estar abierta, ¿verdad? Sí, no está llena de, de cristales más de una vez para... ¿eh? A lo que me refiero es que hay ocasiones en que la puedes tener abierta. Que no siempre sí, está cerrada. Sí, sí, sí. No, no siempre bueno, está cerrada. Por lo regular está abierta. Pues sucede lo mismo con el no. Hay no's que la gente toma como definitivos. ¿Sí? Los mejores vendedores son esos que ya por terapia de atarantamiento les dice sí, ya está bien, te lo compro. ¿No? Porque se abrió sí. la ventana. Entonces, cuando te cuando te rechacen o cuando rechacen tu propuesta, es que los pronombres son bien peligrosos. Cuando rechacen la propuesta. La propuesta, pero, no tú. Sí, es no, ese no tú. tú propuesta. Ese que me estás dando a mí. Sí. Como al vampiro, así de, no al sí. corazón, no. Es la propuesta. Es que me rechazaron en el trabajo, no te rechazaron. Rechazaron el el expertise que, que, que estás ofreciendo, pero no a tu persona. Sucede lo mismo, es que me saqué 10, no te sacaste 10. Fue un examen de valoración de un conocimiento determinado, en un momento determinado, ¿sí? Pero fíjate cómo puedes, puede el, el típico que mm. se siente el de los honores y las medallas y dices, espérate, pues si solamente fue un conocimiento que demostraste, pero no te hace más o te hace menos ser humano. Fíjate que, que y, y no me quiero salir del tema, pero no quiero dejar esto, Qué importante es el uso del lenguaje en esto. Claro. El lenguaje determina nuestro sistema de convivencia, incluso nuestro sistema de aceptación, incluso. O sea, el que digan que no, o por ejemplo, esto de los honores, me encanta muchas veces las mamás, así, ahora ya les dan medalla a todos. Uh -huh. A todos les dan medalla, a todos así, todos que porque corrió, que porque nada más hizo un minuto medalla. Que... Y, y es la atribución personal de mío, mi hijo, mi novio, mi esposo, mi amigo es él, pero el determinar en el justo momento, que es un justo momento, un justo conocimiento, el posesivo, el mío, cosifica, sí, te conviertes de un ser humano en un objeto desechable. Entonces, ojo con los míos. Puedes jugar con tu pareja. Ay, es que es mía, es que es mío. ok, pero no te la creas tanto. ¿Por qué? Porque resulta que no. O sea, literalmente no lo es. Sí, dicen mi pareja. Ajá, mi, mi pareja. pareja. Es, pero por eso es que últimamente ha habido tanto, tanto rollo con el lenguaje inclusivo y con, porque están tratando de quitar un poco el mío, el, el tuyo, el, el posesivo, de, porque hace mucho, mucho daño si no se sabe distinguir, ¿no? Sí. La mamá que llega y le dice a la comadre, me lo reprobaron, comadre. ¿No? Y ya se, ya se chingó ella y se chingó el chamaco y a todo el mundo. Y, Pero, me lo te... reprobaron. Me lo reprobaron, comadre. Pues no, para empezar, ella ni está estudiando, aunque ella haga las tareas. Y las reprobaron porque ella hizo las tareas, no porque el chamaco lo hiciera. Entonces, vámonos como más claros. O sea, no te lo reprobaron, ¿sí? Simplemente no aprobó esa asignatura porque no sabía ese concepto, punto. Oye, qué bueno terminar con, con estas risas porque también es padre. Y, y añadiendo, porque lo, lo tengo que decir como cuando dicen también, es que mi hijo es tan inteligente que, mira, le mueve a todo. Ajá. Será inteligente el. el, el el, ¿El aparato tiene una inteligencia artificial creada por alguien? O, o, el, o el pero es que, están, que desde Chito está... No, el, el aparato es el que se hizo de forma inteligente para que no le batalle nada a su hijo. Pero fíjate que ahí los hijos también lo toman como un plus, porque es la manera que tienen de ser validados, ¿no? Entonces, es la manera en que mamá les reconoce algo. Aunque ellos sepan nada aunque sepan nada más moverle la A y el al suprimo, o sea, este, vamos, es, es el reconocimiento. Ese es un tema muy padre, el reconocimiento hacia los niños, ¿no? ¿Cómo manejarlo para no generar un uh, ego inflado, ¿no? Uh, o uh, una uh, falta de autoestima de, me de mayores? Ese tema, me encanta ese tema, me gustaría tomarlo un día, Jesús, en el uh, reconocimiento y validación de los niños, porque tiene que ver mucho uh -huh. con la creatividad también, esta uh -huh. parte de... Uh, me encantaría. Próximo año. Oye. Próximo año. Propósito, ponemos eh, una fecha, aproximadamente marzo, así tú me dices, pero que sea un hecho. ¿Cómo ves? Que no. Ahora sí que hay que aplicar lo de este... Lo de, lo de la meta. Lo de la claro. meta. Febrero. Febrero, me parece. Ya Hablamos de este tema. Y tú ¿Qué pones la fecha, ¿no? nos ponemos de, de acuerdo. Excelente. ¿Qué les parece a todo? Me gustaría leer, Jesús, antes Venga. de que des un mensaje final, de José sí. Luis López Bravo, nos, nos envía un texto que dice, me viene a la mente algo similar y es cuando tú te muestras tal como eres y alguna persona te quiere etiquetar porque esa persona cree que su opinión es cierta y que eres de esa manera. Uh -huh. Creo que si eres seguro, la dejas que siga pensando lo que quiera. Claro. Si puedes, le dices que esté equivocada o bien que su opinión es importante y eso te hace más fuerte. Obviamente es una experiencia personal, yo creo, porque a José Luis le pasó. Y, y, a, y a, abajo argumenta también, se basa en la seguridad personal. Uh -huh. Esto que, que hablamos y que nos dice José Luis. Y sí, sí es. ¿qué, ¿Qué hay que hacer ahí en ese momento? Que también la opinión de los demás, Jesús, llega un momento en, en lo que nos paralice nuestros planes, a ese y, es un tema que me encanta, Jerry, ese está y, buenísimo. Y, y que tiene, lo trato de anclar ahorita para que tenga sentido con, con esto y terminar con esto, ¿qué tiene que ver esa opinión de los demás eh, que es, te paraliza en, esta, en este plan y propósito y que no te deja avanzar? Es un abanico, es, es multifactorial, pero para ser más preciso, puede ser una herida de abandono, una herida de rechazo, que se está activando y por eso te sientes mal. Y la otra es que la opinión del otro le pertenece al otro y es su opinión. No podemos mandar en la opinión de otra persona ni enojarte porque opine de diferente forma a ti. ¿sí? Mientras tú entiendas tu posición y tu posición esté clara, él puede o ella puede opinar lo que quiera. Pero nos han enseñado en esta sociedad, específicamente nuestra sociedad mexicana, a darle más valor al qué dirán ¿Qué al qué digo yo? ¿Qué pienso yo? Claro. Nos enseñaron a que cuando estaban eh, las autoridades escolares en la primaria te tenías que levantar y no sabías por qué te tenías que levantar para saludar a una persona. ¿no? Entonces nos condicionaron como los perritos de Pablo para badear. Entonces tenemos que aprender a desmenuzar eso, a analizar, a romper patrones y paradigmas se traduce a que, y con esto cierro, se traduce a que si sabes lo que no quieres, muy probablemente sepas lo que quieres. Sí, muy probable, porque es como una, una varita de doble, de doble filo. Cuando sabes lo que no quieres, curiosamente, puedes saber lo que quieres. Que, que muchas veces las personas hoy decimos, mira, no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero. Y eso es comenzar bien, ¿no? Claro, porque al saber lo que no quieres, automáticamente sabes lo que quieres. Por ejemplo, no quiero una persona irrespetuosa en mi vida. ¿Qué es lo que sí quieres? Alguien que sea respetuoso. ¿sí? No quiero un, un alguien que me engañe. ¿Qué es lo que quieres? Alguien que sea fiel. Es que no quiero y sabes, o sea, por eso digo que cuando sabes lo que no quieres, muy probablemente si analizas vas a saber lo que quieres. Y para poder cerrar un ciclo, es eh, fíjate, esta frase me encanta. Ahí les va. Tu capacidad de cerrar el ciclo es proporcional a la claridad que tienes sobre la razón por la cual tomaste esa decisión. Sí. Ok. Para los que se les fue la hebra y fue muy confuso y muy profundo, es, se traduce, si sabes lo que no quieres, sabes lo que quieres. Si tú tomas una decisión clara y la valoras y te da paz, cierras el ciclo. Y puedes Perfecto. continuar con uno nuevo. ¿no? Uf. Pues terminamos. Emma dice, sí, en febrero juntos otra vez. ¿Qué tema? Pues esto que vamos a dar el reconocimiento y validez. Gracias. En los niños ya buscaremos. Emma, muchas gracias por estar de verdad. Sé que tienes a este invitadazo este, que es de casa de, de, de tu programa. Entonces, qué padre. Eh, ¿Verdad? Algunas veces lo veo, pero ya eh, post grabado por, por los tiempos, sobre todo de cada cursos, etcétera. Pero me da mucho gusto. Adriana Iñiguez, saludos, Adriana. Dice muchas gracias. Muy práctico. Los tipos. Pues gracias a todos los que participaron. Gracias. A los que no, gracias porque nos vieron, pero no escribieron, pero deberían escribir más porque esto hace más rico las charlas. Anímense. Gracias. Recuerden que eh, el cambio, no se sientan vulnerables con poner su texto ahí, lo que hablábamos. Este... Y adelante, Karina Tostado dice, me encanta, me refuerza mucho el trabajo personal que estoy haciendo. Karina, gracias, un saludo hasta Súper. San José, California, de Karina, es my best friend, una amiga que se fue a, a California a aceptar el cambio. A, uh -huh. a, a pesar de, de todo, dijo, me voy, adelante, con todo esta, este panorama de... de Great, baby. Great. De Go ahead. Okay, muy y bien. por allá nos veremos muy prontamente. Un abrazo a todos. Jesús, gracias por este regalo. Un abrazo muy grande, Jerry. Eh, eres una persona muy cálida, muy humana. Un gusto poder compartir contigo. Y, y cierro este, este programa con sueñen bonito, se cumple. Y abran los ojos y pongan fechas a las metas. ¿Sale? Besos. Nos vemos muy pronto. Gracias, Jesús. Un abrazo, un abrazo por, por todo esto. Gracias. Nos vemos pronto. Feliz año. Gracias. Pues gracias a todos los que estuvieron este, el día de hoy. Recuerden que va a estar por Instagram, va a estar por YouTube también. Y Díaz Gerardo, en todas las redes sociales, habidas y por haber existentes en el planeta. Así estoy en todas. Y la verdad... Un año difícil, un año con características muy cañonas, de duelo, posiblemente tuvieron muchos de ustedes un duelo, posiblemente tuvieron una, un rompimiento con su pareja, posiblemente tuvieron una despedida de alguien que se fue a estudiar al, al, al extranjero, posiblemente tuvieron que dejar un trabajo, su situación en su ciudad, en su país pero lo más importante es aceptar el cambio, porque lo único constante es el cambio. Como seres, personas, evolutivas, dinámicas, nada es constante y nada se queda para siempre. Y lo que estoy diciendo hoy, posiblemente lo esté pensando de diferente manera mañana o con otra perspectiva. si es que abracemos al cambio, abracemos a la posibilidad de lo que suceda, no hasta el año nuevo, porque todavía faltan... 15 días, mañana, si hay que dejar algo que nos haga daño hay que hacerlo hoy, de inmediatez mañana, porque ahorita ya es medianoche, pero no hay, no hay que ver el cambio de año nuevo como un sistema, como dice Jesús, que se lo dejamos al tiempo y que solo el tiempo puede curar sin que nosotros o por parte de nosotros no haya una acción, eso lo he aprendido, si van a tomar un curso y lo que sea, ya inscríbanse hoy, ya tomen la decisión, porque mañana no sabemos si estamos. Entonces, no le dejemos al tiempo esto que algo que podemos hacer nosotros. Y eso son cosas sencillas. Dejar este miedo a un lado que nos paralice. Yo siempre he dicho algo. Mientras las expectativas del de otro sean más fuertes que las que tú tienes, va a ser muy difícil que avances. La expectativa que tienes en ti mismo y la creencia, si lo pones en un balance, siempre debe de superar el 50% de lo que pienses de los demás así es que a darle con todo, yo los abrazo aquí, aquí, este Flor nos va a saludar, muy buena plática, saludos saludos Flor, Laurita, muchas gracias José Luis, me gustó demasiado el tema, saludos José Luis, Héctor mi primo, saludos Jerry, Héctor, hasta allá. gracias, familia por estar aquí eh, Enrique, abracemos el cambio totalmente de acuerdo y a soñar bastante porque sí, se cumple gracias a todos Felices fiestas, pásenla con todo y abracen mucho y quieran mucho. Digan mucho cuánto quieren a su familia, ¿vale? Digan mucho a, a, que quieren a sus amigos. Y al que no es, haya sido su amigo y tenga por ahí esta cosita de que no, háganle una llamadita y díganle, ¿sabes qué? Todo lo que pasó no es nada a todo lo mejor que viene. Y no soy un positivo súper... Tóxico, pero sí soy realista en que los, los cambios pequeños tienen que nutrirse realmente de cosas de corazón, porque sí lo, lo sentimos. Todos los amigos que están aquí, ustedes son personas de corazón. Mi comunidad, mi, mi gente, mis amigos son así. Y pues nada, los abrazo con todo cariño y nos vemos el siguiente año, que hay muchos temas que compartir. Ay, ah, me quedo con la música que está. Eh, la de Mecano, no sé, me gustó mucho. Escucha. Es como la onda de que ya se acerca el año y todo. Está padre con una copita de vino y todo. Y que nunca aprendió totalmente. Pues nada. Abrazo a todos.